¿Comprar un inmueble con financiamiento de leasing o con financiamiento de hipoteca? Esta es la pregunta del millón de pesos. El día de hoy vamos a hablar del por qué algunas personas consideran que el leasing es el peor invento de los bancos y por qué otras lo consideran una alternativa para hacerse a un inmueble. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. Ya sabemos que el leasing es un arrendamiento financiero. Que por 15 o 20 años vamos a estar usando algo que no es de nosotros y por ese uso vamos a pagar un arrendamiento, un canon de arrendamiento. El día de hoy te quiero contar unas cositas que vale la pena tener en consideración antes de decidirte por tomar un financiamiento con leasing. Al final del video te voy a dar mi opinión del por qué me parece que el leasing no es una buena alternativa para muchos de los colombianos. El porcentaje de financiación va ganando frente a la hipoteca, porque uno con la hipoteca puede financiar hasta el 70% del valor de un inmueble, pero con leasing puedo financiar 80, 90 y hasta el 100% del valor del inmueble, así que punto para el leasing, tasas de interés, más bajas no se pueden, entrar a comparar no hay lugar, punto para el leasing, gastos de escrituración, el mero hecho de no tener que pagar constitución de hipoteca ni el levantamiento posterior hacen muy barato el acceder a un inmueble así que otro punto para el leasing y es muy atractivo lo de los gastos de escrituración porque uno después de hacer un ahorro de 30% de cuota inicial durante año y medio o dos años uno llega tan agotado de, de ese ahorro que cuando ya vas a escriturar el evitarte unos gastos superiores pues hacen que incluso personas que ya hayan tomado un crédito hipotecario se cambien al leasing. Otro punto para el leasing, porque sirve para ocultar patrimonios y así evadir algún embargo. Recuerda que cuando uno financia con hipoteca, uno es el propietario del inmueble. Cualquiera lo puede buscar en las oficinas de registro solamente con el número de cédula. Después de escuchar estas ventajas, facilidades y las bajas tasas de interés que cobran los bancos, ¿No les parecen sospechosamente altruistas estas entidades financieras? Pues aquí les va mi opinión. En 15 o 20 años que dura este arrendamiento, ¿no creen ustedes que es probable que pueda ocurrir algún tipo de calamidad, algún tipo de altibajo, revés económico, una situación que de pronto impida el cumplimiento de las cuotas de arrendamiento? Recuerde que con este incumplimiento estamos facultando a la entidad financiera para que inicie el proceso de restitución. Si lo inicia, salimos del inmueble y se perdió la platica. Y aunque es cierto que se venden pólizas de desempleo, esas pólizas de desempleo solamente cubren hasta seis meses, porque eso es lo que se considera como la curva del tiempo en el que una persona debe volver a conseguir un empleo. Además, la gente no adquiere esta póliza de desempleo porque pone más costoso el valor de del arrendamiento. Por eso, si uno es un asalariado que solamente recibe el sueldito rayado o un independiente como yo que no recibo prima ni en junio ni en diciembre, lo mejor es optar por hacer un esfuerzo adicional y hacernos a un crédito hipotecario. Porque con el crédito hipotecario, en el evento de caer en mora, bendito sea el señor, por lo menos los años que hayamos pagado no los perdemos, ese ahorrito nos queda. Los que tengan dinero aprovechen el leasing, creo que las personas que no se exponen a alguna dificultad económica sí deben aprovechar las ventajas que les da el leasing para adquirir vivienda financiada. Bueno, ¿qué piensas de los comentarios que te he traído el día de hoy? Yo no creo que haya sido tan terrorista como de pronto estuve en la oportunidad anterior en el que hablé de las desventajas de comprar vivienda nueva, que por si acaso no lo has visto te invito a que lo veas. Me encantaría que me dejaras tus, tus opiniones en la cajita de comentarios, es muy valioso saber qué piensas de todo esto. Te invito a que me sigas en redes sociales, también a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas cuando salga un video nuevo. Te pido el favor que me ayudes. Difundiendo este video, compartiéndolo con las personas que tú consideres que les puede llegar a servir esta información. No vaya a ser que algún familiar tuyo, algún cliente tuyo, vaya a estar a punto de firmar documentos en un banco. Nos vemos el próximo miércoles, 7 y 30 de la noche, en Derecho Inmobiliario. Cuando uno está en leasing, lo mejor es encomendarse al sagrado rostro para que no le vaya a pasar algún accidente, uno no se vaya a enfermar. Te pido el favor que no te vas a caer, que no se te vaya a morir un familiar que te ayude económicamente porque los bancos no se ponen a esperarte. Ya quisieran los bancos que la hipoteca entrara en desuso y meterle leasing a todo el mundo. Recuerden lo que dicen del camino fácil de escoger la puerta ancha. No es bueno al final. Y es que ustedes creen que el banco va a estar feliz de cobrar impuestos intereses tan bajitos, yo creo que el banco lo único que está haciendo es esperar a ver quién cae, porque después de un tiempo esa plata la recuperan y doblada porque se quedan con la plata del, del, del canon de arrendamiento cuando el inquilino cayó en mora. Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal de Derecho Inmobiliario es muy valioso para mí cada vez que veo que hay alguien que se suscribe de verdad que me apoyan demasiado no sé si usted han visto los primeros videos que parecía yo como un robot, bueno ya me estoy aflojando un poquito, les prometo que día a día voy a ir mejorando